Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y vamos a seguir trabajando el MOOC de postura corporal y en este caso entramos en el módulo 3 que continúa analizando las desalineaciones de la columna vertebral pero en este caso nos vamos al plano sagital, o sea las curvaturas vistas desde un plano lateral. Para comenzar a trabajar este módulo empezaremos con unos tutoriales en vídeo uno primero que versará sobre el plano sagital y una desalineación muy frecuente como es la hipercifosis dorsal, a continuación nos iremos un poquitín más abajo a la zona lumbar para hablar de la hiperlordosis y finalmente veremos cuáles son los factores que condicionan esa lordosis lumbar y por tanto poder conocerla con mayor profundidad. Después de estos tutoriales nos encontraremos con dos lecturas complementarias de dos artículos que nos van a permitir ampliar los contenidos de qué son las desalineaciones en el plano sagital y cómo se pueden abordar. Finalmente, tendremos unas preguntas de autoevaluación que con diferentes formatos de las mismas, bien de verdad o falso, bien de elección, selección o rellenar huecos, nos permitirá conocer hasta qué grado hemos adquirido los contenidos que forman parte de este tercer módulo. Espero que sea de interés y que nos permita Seguir profundizando en el conocimiento de la postura corporal. Muchas gracias.